Lo primero es salpimentar bien el pollo, que tendremos partido en octavos. Vamos a dorarlo en una cazuela con un fondo de aceite de oliva al que vamos a añadir una nuez de mantequilla para tener así una piel muy dorada y crujiente. Una vez dorado y crujiente, vamos a reservarlo. En este mismo aceite, sofreímos la cebolla cortada a grosso modo los ajos con un corte en la mitad y sin pelar una hoja de laurel y una rama de canela vamos removiendo todo el conjunto hasta que la cebolla empiece a transparentar aquí puedes quitarle la piel de los ajos si te apetece y quitar la hoja de laurel volvemos de nuevo el pollo a la cazuela Volteamos para integrar todo el conjunto y vertemos la ratafia junto con el vino blanco. Dejamos evaporar todo el alcohol a fuego alto y seguidamente vamos a cubrir el pollo con agua. Puedes utilizar caldo de pollo si te apetece. Dejamos que rompa a hervir y bajamos el fuego. Es imprescindible hacer este guiso a fuego lento. Cuando la carne ya no ofrezca resistencia a la punta del cuchillo, vamos a agregarle las ciruelas, los orejones y los piñones. Puedes también agregarle almendras o avellanas si te apetece. Dejamos que se hidraten en el guiso unos 10 o 15 minutos y apagamos ya. Recién salido del fuego está para no parar de mojar pan, pero al día siguiente está para chuparse los dedos. Si puedes, mejor hazlo el día antes. Pruébalo y cuéntame. ¡Feliz Navidad! Gracias por haber llegado hasta aquí.